En la madrugada del miércoles 13 de octubre, siendo las 4 de la mañana, se produjo un incendio en la calle 48 con 50 del barrio Villarelis 2. Uy, eso fue un incendio impresionante, hijo lindo, eso, eso no tiene uno cómo explicar esos incendios, Dios mío, estábamos acá durmiendo. Y en el cuarto de mi hija, Señor Dios de los cielos, lo cogió y ella la dormida. Cuando ella se enteró, ya esos, las llamas estaban prendidas, el calor, el desespero de ella pudo salir, llamarnos a nosotros, poder sacar gracias a Dios la moto. No pudimos rescatar absolutamente nada, eso fue un ser impresionante. Le doy gracias a Dios que mi, mis peladitas y mis hijas están bien. La señora Herminda Ortiz Lozada y su familia que les habitaban la residencia en arriendo han perdido todos sus enseres y hoy piden la solidaridad del pueblo de Barranca Bermeja. Pero fue muchísima pérdida, muchísima, muchísima. Ustedes como pueden ver, mire la casa cómo quedó, cómo quedó. Yo les pido de corazón a la gente barranqueña que se pongan la mano de verdad, de verdad en el corazón y nos colaboren, nos colaboren eh, ya con ayuda para la casa, o, o nosotros quedamos de brazos cruzados, prácticamente quedamos con la ropita, que la pijama que teníamos puesta. Para recibir ayuda económica han dispuesto la cuenta nequi 310 224 -0879. de, de verdad la gente colabora de Barranca Hermes, que yo sé que sí nos van a poder colaborar, si no pueden en dinero, yo les pido señor que nos puede colaborar con tejas, con cemento con o, colchones con colchones, con una cama que nosotros no quedamos con nada de eso, con ropa nosotros no quedamos con nada, nada Nada de eso, material para aquí, para el cemento, la teja, vuelvo y les digo, esto aquí quedó impresionante, puerta, ventana, eso eso esto está inservible acá, Dios mío, yo sé que la gente se va a poner la mano en el corazón. También esta familia recibe material de construcción o donaciones para la cocina, colchonetas o alimentos.